Tal vez te has preguntado si el marketing de afiliado es para ti, pero quiero recordarte lo siguiente y es que todos los días miles de personas estamos viviendo de esta industria y estamos generando excelentes comisiones. Personas como tú que en algún momento tuvieron las mismas preguntas. ¿Será que esto es real? ¿Será que los testimonios son reales? ¿Será que si sí hay personas en carne y hueso que estamos viviendo de esto? Y te voy a responder con un sí rotundo. Somos miles los usuarios activos en Seminarios Online que vivimos de este negocio. Recuerda que tienes 7 días de garantía. Simplemente tienes que hacer clic aquí abajo para unirte a nuestra comunidad y activar una cuenta en Seminarios Online. Te espero allá. Haz clic aquí abajo.